Continuando con el módulo rectificador trifásico, vamos a analizar la operación de este puente convertidor. Entonces, el tiristor 1, ya lo hemos conversado en los temas pasados, comienza a conducir cuando la tensión anodo-cátodo es mayor a cero. En este caso, esta conducción se alcanza cuando la tensión AB, que corresponde a la que tiene el tiristor 1, es mayor o igual que la tensión de C de la fuente de la carga, es decir, que E alfa es mayor o igual que el arcoseno de M, es decir, E sobre raíz de 2B, que lo vemos en la ecuación 5. El transistor T1 comienza a conducir, ya lo discutíamos cuando vimos en los temas pasados, de dónde a dónde estaba la secuencia de disparo, a partir de alfa más pi tercios. Entonces, si sustituimos estas dos relaciones, vamos a tener que alfa va a ser mayor o igual que el arcoseno de M menos pi tercio. El límite de controlabilidad se obtiene para aquellos valores de alfa que están acotados entre alfa mínimo y alfa máximo. Donde alfa mínimo es el máximo entre 0 y el arcoseno de m menos pi tercios. Siendo m, como ya lo habíamos definido en los módulos pasados, el cociente entre e y el pico de la sinusoide, es decir, raíz de 2b. Entonces alfa máximo va a depender si es carga pasiva, si es carga activa. Entonces alfa máximo es el mínimo entre pi y pi menos el arcoseno de m menos pi tercios. Es decir, el mínimo entre pi y dos pi tercios menos el arcoseno de m. Si eso lo graficamos vamos a tener esta figura en donde la zona demarcada en, en rosado nos determina donde el puente trabaja en condición continuada. Fuera de esa zona, el puente no trabaja en forma continuada. Fíjense que para M igual a 0, es decir, carga pasiva, el ángulo de disparo, el límite de controlabilidad va desde 0 hasta 2 pi tercios. Mientras que para un M igual a 1... Fíjense que el único ángulo de disparo factible es pi sexto. Si los valores de m son negativos, se amplía el rango de control del puente, pudiendo llegar desde 0 hasta pi, en el caso de que m sea igual a menos 1. Entonces podemos analizar la operación en régimen permanente. Si el puente se encuentra en régimen permanente, Vamos a tener que la corriente iniciando en alfa más pi tercio debe ser igual a la corriente al terminar el periodo, es decir, en alfa más 2 pi tercio. Entonces, evaluando como en este periodo conduce el puente como un rectificador de media onda con carga activa, tenemos la expresión 8, que es la misma que correspondía a un rectificador de media onda con carga activa donde la condición inicial, vamos a denominarla IM, y es en el tiempo igual a alfa más pi tercio. Si tomamos la expresión 8 y evaluamos nuevamente que la corriente al final de este intervalo, es decir, en régimen permanente, vuelve a ser el valor de IM, vamos a obtener un juego de ecuaciones que me permite obtener IM, en función de los parámetros del circuito, que es la expresión 9, donde im raíz de 2b sobre z, seno de alfa más 2pi tercios menos phi más el seno de alfa más pi tercios menos phi por la exponencial de e a la menos pi sobre 3 tangente de phi. Todo eso dividido entre 1 menos la exponencial de menos pi sobre 3 tangente de phi. Y a todo eso le vamos a quitar. E sobre R. Si sustituimos esa expresión en expresión de corriente, vamos a obtener la expresión 10 que corresponde a la corriente del puente rectificador trifásico en régimen permanente para condición continuada. Para tener condición continuada, ya habíamos dicho que M tiene que ser mayor que 0. Si sustituimos esa condición, obtenemos la condición para con saber si el puente está en condición continuada o no. Para que el puente esté en condición continuada, coseno de phi, que multiplica al seno de alfa más pi tercio menos phi, más el seno de phi menos alfa sobre 1 menos la exponencial de pi, de menos pi sobre 3 tangente de phi, debe ser mayor que m. Si la expresión 11 se cumple, el puente trabaja en condición continuada. En esta figura vemos los límites de controlabilidad, es decir, cuando el puente trabaja en condición continuada para distintos valores de M y distintos valores de ángulo de disparo. Entonces tenemos que para distintos valores de carga, tenemos cuando el puente trabaja en condición continuada y cuando no. Por encima de la figura trabaja en condición continuada, por debajo no trabaja en condición continuada. La tensión media la podemos obtener de acuerdo a la expresión 12 y podemos ver que para un puente rectificador trifásico corresponde a 1.35 del valor efectivo de la tensión línea-línea línea, por el coseno del ángulo. Esto hace que la tensión esté acotada entre menos 1.35B y 1.35B en el caso de la corriente continua. Vemos que para el rectificador trifásico se obtiene un 45% más de tensión. Si lo comparamos con el puente monofásico donde obteníamos 0.9b coseno de alfa, la corriente media la podemos calcular de acuerdo a la definición valor medio de tensión menos e sobre r que corresponde a la expresión 13. La tensión efectiva para este puente vemos que es el valor efectivo de la fuente sinusoidal por la raíz cuadrada de 1 más 3 por raíz de 3 sobre 2 pi coseno de 2 alfa. Recordemos que el término entre raíz siempre debe ser menor que 1, de tal manera que el valor efectivo sea menor que el de la fuente. La corriente efectiva, como siempre, debemos de calcularla a partir de la definición y de la expresión de corriente que vimos anteriormente en régimen permanente. Se puede calcular la serie de Fourier en condición continuada. Esto nos va a ser muy útil para cuando tengamos una carga en corriente continua compuesta por un filtro más la carga como vimos en el módulo pasado. Entonces en este caso podemos calcular la tensión B sub n correspondiente a los componentes de la serie de Fourier. Vemos nuevamente dónde se integra la señal desde pi tercios más alfa, 2 pi tercios más alfa, 1 sobre el periodo, 3 sobre pi raíz de 2 veces seno omega t, la exponencial de 6n omega t. Recuerden que el 6 es producto que en la carga ve 6 veces más frecuencia que la fuente. De ahí sale el término 6. Resolviendo bn, vamos a tener la expresión que vemos abajo, donde se obtiene en función del valor de alfa y del valor pico de la sinusoide. Si graficamos tanto la parte real como la parte imaginaria, obtenemos la figura que tenemos a continuación para cada una de las armónicas, desde la armónica 1 hasta la armónica 7. Vemos cómo se va atenuando a medida que va aumentando el orden armónico. Entonces con esto finalizamos el tema de análisis de la operación del puente. Podemos ver que el puente puede trabajar en condición continuada o no continuada. Vimos la expresión para evaluar si el puente trabaja en condición continuada o no. Este puente en la mayoría de los casos trabaja siempre en condición continuada, a diferencia del puente monofásico, pero debemos comprobar la operación del mismo. Es decir, calcular la condición de condición continuada para saber si efectivamente estamos en esta condición.